Señores, no, aquí, aquí se arma otro, otro programa atrás. Acusan Uber de robar una cantina, Vialona. Bueno, ayer ni un censura ni un cara a cara paralizó por varias horas a la comunidad de las redes sociales dominicanas, como lo ocurrido ayer. Todo inició con esa denuncia hecha por esta usuaria en Twitter, en eh, donde indica que fue víctima de un robo por parte de un conductor de Uber. Todos se indignaron y le cayeron encima en tweet. Nadie sabía cuáles eran las pertenencias. Pero por la seriedad de la denuncia, vamos a seguir pasando las imágenes, eh, se dio la amplificación, ¿verdad?, que necesitaba. Pero luego, el mismo conductor del Uber, que inmediatamente abrió una cuenta en Twitter, desmintió las acusaciones y mostró exactamente lo que había quedado en su automóvil. Tenemos ahí un videito de bueno ahí está lo que quedó en el automóvil brócoli tuna y una pechuga de pollo cruda señores ahí vemos a ariel santana que explica en resumidas cuentas lo que pasó hasta las 6 de la tarde denunció a la famosa compañía uber bueno entonces esto pues provocó que todos le cayeran los usuarios a la joven que seguía insistiendo que no solamente fue la cantina, también una proteína, una clave, no sé qué será eso, y una pulsera. El Uber respondió y dice que no, que eh, esperó durante seis minutos y no pudo esperar más, montó otro cliente y luego entonces volvió. Ahí vemos la declaración del el video que hizo el Uber. mi taxi, mi carro, este, hizo una parada, tardó demasiado dentro de un supermercado, yo no podía esperarle tanto, eh, procedí a retirarme, eh, sin fijarme que ya había dejado algunas pertenencias, eh, las que aquí se encuentran en este momento. Eh, nada, decirle que yo estoy a la disposición cuando ella quiera pasar a retirarla o que yo se la lleve, o que nos pongamos de acuerdo en algún sitio para yo devolverle su pertenencia. Eh, le exhorto que se ponga en contacto conmigo. Ya. Bueno, ante esto, entonces luego se creó una sala de audio en propio Twitter para debatir sobre el tema. Se conectaron más de 1,200 personas, incluyendo figuras del medio. Santiago Matías está ahí en ese video. Vamos a escuchar un poco ahí a Santiago Matías. ¿Tú ¿Tú momento tu, mucho tú, es, es que en el, en el momento que tú tuiteaste, en la manera que tuiteaste, ya eh, eh, eh, eh, fu, fuiste a lo mediático. Claro. Ajá, y además Eso también fue lo en el momento explica, en que él ¿no? se la llevó. Sí, Porque sí, me sí, imagino. Valera, estuvieron noticieros, estuvieron plataformas ya de medios de comunicación, podemos seguir ahí mostrando la imagen, ahí está, señores, y es bien el Ministerio de la Juventud estuvo ahí promocionando la vacuna, ahí está, mírenlo ahí. sí, entonces, el punto más álgido eh, fue cuando la joven, de nombre, vamos, la siguiente imagen, al revés, por eh, la si atrás, por favor, la siguiente, lo que pasó entonces fue que la joven le dijo, que toda la vida serás Uber, y ahí se armó la de Troya, en ese comentario por ese comentario atrás, el, el video anterior. Eh, con, allá, ahí está, vamos a escuchar. puse otro destino, porque y sabes me, que el problema no era, si cuenta, tú me esperabas, mira, tú toda la vida vas a ser un Uber, ¿tú sabes por qué? Porque tú podías esperarme y decirme, mire... Eh, usted se tardó mucho, usted le, voy a lo y lo es, está le voy a cobrar. Claro. Eh, le voy a cobrar. Bueno, es, Óyeme, le voy a cobrar. la pregunta es. Le voy a cobrar. Usted se tardó y no. Por este, ¿verdad? Este resumen que hicieron de todo eso que ocurrió ayer. Entonces hoy ya la siguiente imagen, ahora sí, se ha dado a conocer que la joven ha reconocido su error y ha pedido disculpas tanto al conductor del Uber y a la propia compañía. Mientras ¡No tanto, se la acepten la disculpa! Mientras tanto. Empresas, marcas, todo el mundo, pues ha hablado de eso desde ayer hasta hoy. Pero es en serio eso. Una falta es de respeto. Una charlatana ella, eh. O sea, nosotros estamos se en pandemia. pandemia. Claro, no, que tú vas a ser siempre una y tú siempre vas a ser una de Jacantina. <risa> claro, porque quieren menospreciar al que hace su servicio público. Claro. Entonces, ¿cómo usted define con esa actitud? Que él siempre va a ser un Uber. ¿Cómo usted define eso? Y usted siempre va a ser un ignorante. Claro. ¿Cuál necesidad tenía el Uber de coger eso? Es, Señora, porque es que ¿verdad? si usted... Mira, yo que estaba en Santo Domingo en días atrás, es un caos lo que es el tránsito en esa ciudad. Y si un Uber no puede esperar tanto, usted no puede entrarse. Y hay más las mujeres que pueden llevar la cosa nota y dicen, no, esto no. Esto que se yo, que es un supermercado. Sí. Y más como ella que se ve que es poppy, o, o, o privando en poppy, porque los popis sí. no son ignorantes. No, no, no. Es lo que se enganchan. Sí. ¿Me entiendes? <risa> lo que Bien. se enganchan, que son los más buenas Hello. Si buena. Hello. Hello. fuera llena de plan o de quesillo, ¿usted la dejaría? ¿Cómo? Hello. Si fuera llena de quesillo o de, de, o de plan. Un tres leche que llevara, un arrocito con dulce No lo deja, no lo deja. <risa> fue la pechuga que ella fue a desencantar con eso, a comer eso. Sí. Entiende, si hubiera sido un flan de leche, como, <risa> como dijo el televidente, no lo había dejado. Yo pienso que usted no tiene que ofender a nadie. Si no. eso se le quedó, que usted está consciente que se le quedó, que no fue que usted le voció. ¡Uy, uy, uy! Y ahí la vio y siguió. Eso es robar o que le encañones. Claro. ¿Eh? Dame tu pechuga. Bueno, la, la cantina. La pechuga o no vidas, claro. Exacto. Pero usted la dejó ahí y él más de una hora esperándolo. Imagínate. Pero y eso también, ¿cuál es la nece ¿cuál era necesidad de ella publicarlo en Twitter? También, o sea, ¿por qué tú no lo llamas? Fulano, dejé algo, se me quedó. ¿En qué nos podemos juntar para que me lo entregue? O sea, ¿cuál es el motivo de tú ponerlo en Twitter? Me robó la cantina con esto y lo otro. O sea, ¿qué te iba a ganar con eso? Eh, no saludo, nada. Saludos jóvenes, ¿cómo están? Bien. Saludos, amable de este lado. <ríe> Saludos amables, ¿cómo estás? ¿Y, ¿Y la familia, bien? La familia musical, también, okay. sí, gracias a Dios. Sí, ojalá <risa> que, sí también en la familia personal. <risa> eh, eh, Muchachos, también, no sé si te se acuerdan, hace unos dos meses también sucedió algo similar y fue que una joven también eh, pidió un Uber. El joven fue, pidió, eh, se paró frente a, a, a donde mandaba Uber. La joven bajó, entró al carro la niña, su hija, entonces... El Uber no se dio cuenta cuando ella salió una vez más, cerró la puerta y salió y dejó a la nena sola. Eso lo hablamos aquí en este programa, ¿sí? Sí, Ajá, sí lo hablamos aquí exactamente. Entonces, el joven, el, el Uber arrancó y una multitud, entonces ella empezó a vociferar, esa barrial, empezó a vociferar que le iba, iba a robar a la nena, ¿entiende? Y usted vio lo que pasó con, con, con el joven, le dieron golpe, como dicen barrialmente, como dice familia, una salsa le dieron, ¿entiendes? Por sí. eso es que nosotros tenemos que te tomar mucho en cuenta antes... De hacer un, una acusación o de juzgar cualquier tipo de, de acción o personas, eh, mirar y observar, usted entiende, a veces claro. eh, eh, quizá puede buscar sonido o brillar, ¿me Mire ahí, todo el mundo. No, y, y el comportamiento persona. de ella, el comportamiento sí. de ella, de que tú siempre vas a ser un Uber. cuando viene a ver, puede ser el dueño del V. Nadie puede negar ningún tipo de trabajo. Claro, no, entonces, no entonces su pertenencia, nada. miren eso, pechuguita con brócoli, ¿Me entiende pero ven acá, sí, me muero. muero, eso, me eso, muero. <risa> y, y yo quiero saber qué edad tiene la mujer, porque esa tiene que ser una vieja de esa es rebelde. Tú sabes que hay viejas que son encerradas. No, ya. ¿Qué edad tiene esa mujer? Tono de vos, suena joven, eh, de, no Suena como una joven común. No, no, no. no hay, gente, hay gente mayores que son así enredados, que con cualquier cosita quieren hacer. No, pero hacer. ella se no, le ve, no, una, no, ve no, una joven. Es una joven. Es una joven. Se ve que es joven, que no pasa de. Pero va a enganchada no, no la enganchado. gente barrial no va a hacer eso no mentira no, venga, no la gente barrial no hace enganchada eso. No, Yo enganchada oye, a la familia, popi, familia la gente barrial tiene no que sea. saber definir qué es un barrial un barrial es una persona sin educación no importa dónde resida, es decir no, no importa esa, nivel. Mujer, esa mujer es un barrial, o sea, sí, barrial pero, no hay que venir de barrio escúchame no, el barrial es... no hay que venir de barrio <risa> entiende sino ah. el que no tiene educación esa señora <risa> es una barrial porque no tiene educación no, no por eso mal por ese concepto está mal interpretado porque se supone que si usted es de barrio es barrial no, no, no. Ya, no, al no, es que, no. es que, que no tiene educación se le dice es que maleducado. Eh. El que depende del término que tú lo no porque utilices. ellos hay gente maleducada en la urbanización y nunca han estado entiendo, en Yo te entiendo, pero es que depende del término Ajá, en que tú por, utilices la palabra barrial. Por tal razón, tú puedes residir en el naco o tú puedes residir aquí, no sé cómo se llama aquí los instales en la zona chopo. Pues ya eso se dice chopo a la gente. <risa> así. No, no, no, barrial. Barrial. No. Mira, en el ámbito de nosotros, nosotros dice barrial. Ya en el ámbito tuyo este tipo de personas se le dice chopo. Chopo y, cual, y, cual, y y orillero, qué sé yo. No, chopo, chopo, chopo, chopo Michael y ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno. eh, señores, lo que tenemos o sea, que tener en cuenta, antes de usted tomar una decisión, antes de juzgar a otra persona, debe, por favor, tomar en cuenta y analizar, porque antes hace daño, porque mira, claro. si el joven no hace el video, <risa> si el joven no hace el video, Papi mira, Juan? ¿Ve así un ladrón o un estafador? ¿entiendes? De una, pe, de, de una pechuga con unos brokers y una, una salina de, de, de 30 pesos. Claro. Abusadora, no, barrial. No, no, así mismo es. ¿eh? <risa> y y no, no todas las mujeres tampoco, no todas las mujeres son así, pero hay algunas. <risa> claro. <risa> esa, esa pechuga cuando tú la tiras de sartén con aceite de oliva. Esa se, se mujer se parece que se iba más imaginando eso, llegar a su casa y no verse con esa pechuga. Cuando yo hago, hago un lío así, oíste. No, no, yo me atrevo no, no, no. a hacer un lío así. Es respeto también. Es como digo, el televidente que no. Si hubiera sido un flan o, o, o, o dos libres chuletas, nos lo deja ella. <risa> sí, Dios you sabe. Know, eh. Señores, nah. vámonos a una pausa y retornamos a lo que es Los sosobroso. <risa>